se tienen escenarios de cambio climático. Lo que se prevé es que va a aumentar la temperatura en todo el estado de Oaxaca al menos 2 grados. ¿Qué quiere decir esto? Periodos de sequía más largos y más intensos. Sabemos que el cambio climático pues, está cambiando mucho por toda la destrucción que se está haciendo al ambiente, pero pues, quizás... Va a haber un poco de producción, todavía no puedo asegurar cuánta pérdida hay. Los campesinos tienen esperanza hasta el último momento de decir mi maíz se salva, ¿verdad? Entonces con estas aguas, capaz de que ahorita creo que empezó a llover, entonces eh, hay esperanzas de que algunas semillas todavía se salven, ¿verdad? Porque dicen el maíz es muy agradecido. Pérdida sí hay, pero no sé todavía... Decir cuánto, porque todavía ahorita pueden salvarse algunas milpas. Ha cambiado mucho. Antes, las lluvias empezaban desde abril. De hecho, ponían dos siembras en el temporal antes. Pero llovía día y noche, día y noche. Estaba lloviendo a veces. Ese río todo tiempo llevaba agua, ahorita no, ahorita ya tiene que escarbarle a los pozos para que dé un poquito de agua. Todo lo que ocasionamos nosotros los humanos, no sabemos cuidar nuestro planeta, tiramos basura, más que nada ese plástico que anda, todo eso ha cambiado, todo esto de la atmósfera. Ahorita las temperaturas son muy altas, ahorita ya no puedo andar en el campo así, a fuerza, un buen sombrero y una buena camisa larga. Tenemos que construir una sociedad mucho más proactiva y construir estos espacios vinculantes, de participación ciudadana vinculantes. Los derechos se tienen que... No, no se discuten, pues, no se negocian. Son derechos humanos, ¿no? más importante nuestra prioridad es declarar la emergencia climática, este, darla a conocer a, a todos los mexicanos, a todos los oaxaqueños, que existe y que debemos de hacer algo y a partir de eso obtener propuestas que ya existen y tomar acción. es lo que nuestro movimiento Fridays of Future en realidad pide es que los tomadores de decisiones hablen con los científicos, que los escuchen y que inviertan más dinero como para energías renovables, para limpiar aguas negras, aguas grises, etcétera.